bueno, entrevistando a todas las personas que, que forman parte de, de esta comunidad donde todos aprendemos y nos vinculamos en una materia en común que es el marketing y las ventas B2B con sus características y peculiaridades que tiene. Así que hoy la, la comunidad, este, como vengo diciendo en los últimos episodios, ya estamos en los 600 miembros que la verdad que es en poquito tiempo. Y ya hay más de 100 personas que por ahí no todos postean, pero están todo el tiempo entrando, más de 100 personas entran todos los días y revisan los mensajes. Este, así que cada vez vamos creciendo. Y, bueno, estamos sacando el programa de embajadores. Que la idea es este, que quienes quieran eh, tener más vínculo con la comunidad, este, moderar algunos canales, este, participar en las conversaciones con más, con más a su asuididad. Bueno, a su este, <ríe> bueno eh, nada, que puedan, que puedan participar. Y, bueno, y hoy tengo del otro lado a uno de los miembros. Eh, le decía recién, me gustaría decir que es la primera persona de España que entrevisto, pero acabo hace una hora, porque va a ser una semana <ríe> después, pero para mí va a ser una hora. Acabo de entrevistar a, allá a, a, a alguien de, de España, pero, bueno, sos la segunda persona. <ríe> eh, así que, bienvenido, Rubén Benito, CEO Founder de Crosshero, ¿correcto? Eh, eso es. Sí, no nos ponemos etiquetas, sería Co-Founder de, de Crosshero. Ah, correcto, o sea que... En principio, todo todo perfecto. Perfecto. Bueno, eh, Rubén, ¿estás listo entonces para esta primera reunión? Adelante. Yo también soy nuevo en estas cosas. Creo que es mi primera entrevista online. O sea que, bueno, adelante y, y veamos qué, qué sale por aquí. Impecable. Bueno, eh, tengo la primera pregunta eh, que me vale. encantaría saber. ¿Qué hacen? ¿Qué problema resuelven y para quién en Cross Hero? Vale. Nosotros somos un SaaS All-in-One para eh, centros deportivos. Eh, somos una herramienta de gestión para centros deportivos de tamaño medio, unos 200 clientes aproximadamente, centros de CrossFit, de pilates, yoga, de boutique fitness. Y eh, les damos una solución completa desde la parte de las reservas, controles de acceso, gestión de las rutinas, eh, gestión de, de los horarios, la facturación, ingresos, gastos pagos online, digamos eh, que es una herramienta completa que les ayuda en la gestión del día a día y lo que intentamos es ayudarles a ahorrar tiempo y mejorar sus, evidentemente, sus datos y sus eh, ratios. También hay una parte de CRM para las ventas, eh, un enjame para gestión de retención de clientes con envío de mailings. Digamos que es una herramienta completa para no tener que estar dependiendo de otras herramientas externas para poder eh, gestionar tu centro deportivo. Impecable, impecable. ¿Y hoy eh, en cuántos países tienen presencia? ¿Con, con quién es? Sí. Pues el número de países ahora mismo eh, exactamente, no te sabría decir, creo que es, eh, rondan al, alrededor de 20 países, ¿no? Empezamos sí. en España, comenzamos por, por la necesidad que, que además existía real de, de mi socio que, que necesitaba un software para su centro deportivo y fue así como, como creamos la idea de Cross Hero y a partir de ahí hemos ido creciendo y evolucionando, ¿no? Eh, nos centramos en un primer momento en España y luego ya vimos que había mucho mercado en Latinoamérica por varias razones. Una es que la mayoría de los centros no disponían de ningún, de ningún software. Entonces muchos lo hacían a mano, usaban Excel, WhatsApp, a día de hoy todavía lo hacen. Y entonces al final les comía eh, mucho tiempo y gastaban demasiado tiempo en esto, no tenían el control. Y, y lo que nosotros intentamos es ayudarles en este sentido. Y a día de hoy el mercado en el que más estamos creciendo es Latinoamérica. En, en primer lugar estaría México eh, y luego pues tenemos Ecuador, Argentina, Colombia, eh, Costa Rica, hay diferentes países eh, con los cuales estamos trabajando y eh, está aumentando porque está teniendo muy buena acogida en principio el, el software. Perfecto. Bueno y para conocerte un poco, eh, conocer a Rubén me encantaría, uh -huh. la pregunta que hago siempre es ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Pues mira, eh, yo desde pequeño vengo de una familia pues que, que teníamos nuestros propios negocios, en, en este caso un, un concesionario de vehículos que tenía mi padre con, con mis hermanos y ya desde pequeño pues, pues como siempre cuando uno es pequeño y tienes un negocio familiar pues ayudas ¿no? en todo y, y en este caso pues ya desde pequeño, 14, y 16 años, pues siempre ayudaba en este caso en, en las tareas que podían ser cotidianas de, de lo que podría ser el taller directamente de, de reparación pero también en la venta de los vehículos cuando se hacían ferias o había demasiada gente eh, para atender, pues yo mismo era el que ayudaba y atendía en la venta de estos vehículos. Evidentemente ha evolucionado mucho las ventas, ha cambiado todo mucho y probablemente no haría lo que, lo que hacía entonces, pero sí que es cierto que digamos que sería mi primera eh, contacto con ventas y, y cuando tuvimos pues, unos 16, 18 años eh, en el concesionario vendiendo vehículos. Uh -huh. Tranquilo. Yo contaba de cuando tenía 8 años vendía limones en la puerta de la casa Hombre. de Marisolate de mi abuela. Vos bueno, a los 16 ya estabas vendiendo autos. Sí. <ríe> ya tienes un ticket promedio un poco más alto. Claro. Sí, sí. Pero bueno, más o menos al final es el contacto que tienes, ¿no? Y, y, claro. y, y lo que vas viendo y, y haciendo, pues es, es, es parecido. <ríe> me encanta, me encanta. Este, bueno, eh, nada, me encantaría saber, eh, Rubén, cómo está conformado hoy el equipo de Cross Hero, eh, sí, principalmente vale. todo el equipo que genera revenue, este, cuál es el tamaño, los errores. Pues te cuento un poquitín. En, en un principio, como supongo que en todas y nosotros eh, también, como, como nacimos como startup, eh, éramos, seguimos siendo los, los tres socios y lo hacíamos todos nosotros, la venta, la programación. Eh, entonces, ya cuando vimos que realmente esto empezaba a funcionar y, y que teníamos ese producto que, que viable y que funcionaba y que la gente estaba interesada en él, pues en ese momento empezamos a crecer. Empezamos a coger vendedores que hacían todo el proceso. Es decir, prospectaban, cualificaban, hacían la demostración del sistema y cerraban el, la venta. Pero, eh, pues, tras ir aprendiendo, ir viendo, ¿no? ir, ir leyendo, pues, vimos que había una mejor forma de vender, que era dividir los equipos. ¿no? En, en el equipo de, de cualificadores o SDRs y el equipo de los vendedores, que son los que hacen la demo y, y hacen el cierre. Entonces, a día de hoy, el equipo de ventas en concreto se compone de siete personas, un manager... Tres SDRs y tres vendedores, ¿vale? Entonces, los SDRs lo que hacen es recoger, la mayoría, te diría que un 90%, 95% son inbound, nos están entrando bien por publicidad o orgánico, eh, les cualifican, tenemos ya nuestros formularios de cualificación en el cual le van a hacer este seguimiento, estas preguntas para cualificar el cliente, meterle en un grupo de los buyer persona que tenemos y a partir de ahí, si cualifica o no cualifica, le pasamos a demo le ponemos dentro del CRM pues para contactar más tarde como back timing o lo que sea. Y cuando pasa ya a estos eh, vendedores eh, que se concerta previamente el SDR, la cita con ellos de la demostración, hacen la demo, enseñan el sistema y a partir de ahí pues si dan unos ciertos días de prueba hacen un seguimiento entre 7 y 14 días para conseguir el cierre del sistema. Y es más o menos como lo tenemos estructurado. Luego, aparte, hay un departamento de marketing que ayuda a los SDRs, el que crea las campañas, etcétera, que ahora supongo que lo comentaremos. Pero lo que es en ventas como tal sería ese el equipo. Impecable. O sea que si tenés un manager y tenés muy, muy enfocado, eh, 90% de inbound, dijiste. Eh, incluso más, sí, porque outbound, la mayoría es, es inbound. Lo que pasa que vienen por diferentes canales. Eh, uh -huh. Tenemos un canal que hasta ahora era de los más importantes, que es el de pago, es el de ads que estamos haciendo uh -huh. y sobre todo esto eh, enfocado en Facebook e Instagram Ads. ¿vale? Eh, solemos atacar la publicidad atacando dolores del, del centro, no es decir, los, lo que necesitan o lo que queremos por, por, por lo que nos cuentan, etcétera, estos claro. centros y los problemas que pueden tener estos centros y les intentamos crear publicidades para... Eh, para resolver estos problemas y se sientan identificados y puedan contactar con nosotros entonces la publicidad la enfocamos en este sentido nunca la hemos enfocado hablando de nosotros o de software o de tal porque al final si no lo estás buscando a lo mejor directamente eh, pues no te va, no les va a llamar la atención pero sin embargo si tú eh, conectas con él en un problema que tiene y encima le estás dando solución pues me interesa solucionarlo ¿no? entonces es como trabajamos un poquitín la publicidad que, que hacemos en cross hero y ya te comento que es facebook Instagram. ¿Y por qué Facebook e Instagram? Porque es lo que nos ha funcionado eh, claro, sí. en publicidad de pago. ¿eh? Eh, hemos probado Google, hemos probado LinkedIn, hemos probado diferentes herramientas y al final el que mejor nos funcionan son esas dos herramientas y nunca nos cerramos a abrir otras posibilidades, pero de momento es de donde nos están viniendo la mayoría de los leads. Luego aparte, a nivel de inbound, tenemos un blog en el cual pues también estamos trabajando sobre él con unos... Eh, Lead magnet, es decir, que entra al cliente, le llama la atención, rellena pues para obtener información, pues un ebook o, o cierta información y captamos ya ese lead para hacerle un seguimiento y eh, pues poderle eh, vender luego más adelante si no es el momento, ¿no? Eh, cross -hero. Entonces de ahí también captamos clientes de las propias redes sociales, que también somos bastante activos en publicaciones en las redes sociales, eh, también vienen de ahí leads. Y también de un, un grupo importante, sobre todo cualificado, viene de, un, de lo que tú has hablado al principio de esos embajadores, que nosotros eh, eh, también estamos eh, trabajando e incluso ampliando nuestra red de embajadores. Al final, un embajador es como un distribuidor del sistema. ¿no? Buscamos gente, eh, hay, digamos, tenemos dos vertientes. La vertiente de ventas, eh, que sería más distribuidor, que son coach de entrenadores o hacen coaching o marketing para, para gimnasios. Y que ellos serían como una parte, como una, una distribución de Cross Hero. Y luego los influencers, que son más de redes sociales, de, de hacer posts claro. etc. Entonces, diferenciamos un poquitín esos dos embajadores, pero sí que es cierto que la conversión que nos dan estos embajadores respecto de, por ejemplo, la publicidad de pago es muchísimo más alta. Estamos hablando de conversiones de por encima del 20% de lead a cliente final. ¿no? Entonces, eh, es algo que estamos trabajando y que queremos ampliar para mejorar realmente esta captación de este tipo de, de leads cualificados. No, me encanta. Y, bueno, justo ahora vamos a hablar un poco de, de estrategias. Y, por mm. lo que me contás, la, la principal es Inbound. Sí. Eh, me, me encantaría diré, saber esto de este equipo de marketing. ¿Cuántas personas son que trabajan? y ¿Qué vale. tienen, digamos? Sí. Hasta hace poquito, eh, digamos, que lo gestionaba. Yo estaba también un poquitín, de, eh, también antes de manager, ya llevamos con el manager que te he comentado antes de ventas, eh, ya un mes con nosotros, eh, haciendo esta acción. Antes lo hacía yo. Y lo mismo ocurría con, con marketing. Ahora ya en, en el último, último dos meses, tenemos un manager de ventas, ¿vale? Y dentro, luego hay una persona que es, digamos, en la community manager, la que gestiona un poquitín las creatividades, etcétera. Eh, también hay un, un redactor, un copy que nos hace las creatividades. Tenemos también un, un Grow que nos ayuda pues, con tema de flujos, automatizaciones, etcétera Y luego, digamos, tenemos también a la Grow Manager que eh, está en todos los sitios para controlar realmente los datos y ver de dónde podemos coger para, o qué ideas podemos implantar para crecer, ¿no? Eh, sobre todo analista o, o growth manager, que es como la, como la podríamos definir. Entonces, eh, digamos que tendríamos dos, tres, cuatro, cinco personas en, en marketing que nos ayudan a, a esta evolución y a, y a este crecimiento que tenemos. Ya te digo que es muy reciente, porque antes pues, lo hacíamos entre dos, dos, tres personas, pero ahora pues, pues hemos ampliado porque queremos también ampliar y crecer mucho más de lo que estamos creciendo. Bien, perfecto. Y por ahí lo que me dividiste dentro de viniendo a la parte de marketing me diste como tres grandes eh, caminos para generar leads que uno es los ads en facebook y en instagram los eh, uh -huh. el contenido y sí. los influencers correcto ¿Hay, hay otro camino con el que trabajen en, en inbound sí en inbound eh, también estamos trabajando empezando a hacer ya llevamos un tiempo estamos empezando a hacer lives vamos a hacer uh -huh. lives también desde ahí esperamos eh, coger eh, también leads, webinarios que también estamos programando, eh, vamos a crear un podcast, es decir, vamos a intentar crear más contenido para intentar captar desde otros canales eh, a esos leads. Además, estos canales que te estoy comentando no tienen un coste adicional, tienen un coste de trabajo, del, del recurso del equipo, pero no tienen un coste como el ads que tú tienes que pagar sí o sí por, por clic o por, por cpm, ¿no? por coste por cada mil impresiones. Sí. Entonces, y además es algo que se queda ahí. Es decir, luego podemos aprovechar esos webinarios, esos lives, esos podcasts, para material para poder eh, tenerlo ahí eh, y poder usar en, en ventas o en otro eh, estilo de, de marketing. ¿no? Eh, antes no te he comentado que estamos empezando, llevamos un poquitín de tiempo haciendo outbound, ¿vale? Okay. Pero no, no nos está funcionando, supongo, porque lo estamos haciendo algo mal, ¿no? Algo no estaremos haciendo bien. Eh, okay. Entonces, estamos intentando hacer outbound, Estamos scrapeando, porque como nuestro, digamos, nuestro target es muy concreto, que son centros deportivos, con un scrapeador de Google Maps, lo que hacemos es extraer los datos directamente sí. de estos centros, hacemos un poquito de limpieza de esta base de datos y ya los propios SDRs, que todavía ni siquiera tengo una persona específica, no tenemos una persona específica de Outbound, sino que los tres SDRs van haciendo llamados de Outbound y, y vamos probando. Hemos creado una, un flujo. Eh, con una serie de emails y de whatsapps, que también estamos trabajando Ajá. emails y whatsapps para enviar previamente a estos que importamos en el CRM, es decir, hacemos la extracción, importamos 50 o 100 diarios y claro. les metemos en este flujo automatizado de siete mensajes, siete mensajes de whatsapp, siete mensajes de email, ¿vale? Ajá. Y aparte luego el SDR, dependiendo de cómo haya entrado, si ha visto los mensajes, si estaba interesado, ya sabes, con el tema del lead scoring pues le llama directamente el SDR, pues, para, para ya en, a ese outbound que hemos importado desde, desde un scrapeo de, de, de la web. No, está bueno, y, y creo que lo, lo, lo, lo que lo que es interesante también es esto de que desde inbound, o sea, desde de, de estas generaciones de contenido que, que, que, que estás pensando en amplificar, eh, vas a tener mucha más voz de tu audiencia y eso te puede, digamos, eso también puede ayudar a refinar. Eh, esos mensajes de outbound, o sea, es como que a veces uno, de nuevo, cataloga como outbound y, y muchas veces este, del de, de, de, de, de, de inbound es desde donde podemos este, afinar mucho eh, esos mensajes o eh, darle más valor, viste, a, a, al lead. Sí, está claro que, el, que la información que nos trasladan los leads de inbound, al final es válida, es, es muy valiosa porque nos trasladan lo que hablábamos al principio, esos dolores o esos problemas que pueden estar teniendo en sus centros y nosotros lo que tenemos que dar es solución. Eh, evidentemente lo que no voy a hacer es venderte sí o sí un software si yo no te estoy solucionando nada, no no te estoy vendiendo nada, que lo, lo que intento ayudar y esto también se lo traslado yo a, a, al equipo de ventas, a todo el equipo de ventas, es que nosotros no estamos para vender sino que estamos para ayudar. Es decir, lo que intentamos es ayudar a estos centros deportivos a solucionar problemas e incluso a mejorar y a crecer. Es decir, porque con nuestra herramienta les va a permitir crecer y evolucionar su centro deportivo, ¿no? eh, Entonces, es la mentalidad que tiene que tener el vendedor, al menos así lo vemos nosotros. Es decir, la mentalidad de ayudar y de solucionar tus problemas en base a una herramienta que yo te ofrezco que te va a ayudar a solucionarlo, ¿vale? Uh -huh. no, incluso lo, lo, lo que es súper interesante en Inbound es... Porque, eh, digamos, hoy cuando vos hacen outbound, generalmente no, no hay, es difícil que, que la persona esté pensando en, en mentalizarse en ese, en ese modo, ¿no? De, eh, quiero contratar toda una herramienta, pero en Inbound ya, ya se cambió ese modo. Y para que se cambie ese modo, pasaron cosas. Entonces, lo que está bueno es como empezar a, a recopilar todo ese caminito que hizo el, el lead de Inbound para ir... Ir dos, tres meses atrás y contárselo al de Outbound y, de, y hablarle a ese lead de Outbound de más eso que dijo el de Claro, es muy importante esto que te comentas también y tener una buena herramienta, también de un CRM, eh, para uh -huh. poder hacer este control de este seguimiento que dices, ¿no? Claro. Con un lead scoring, dependiendo de cómo hayan tenido. Eh, esto que comentabas de que te ha contado el Inbound, que se lo puedes trasladar a ese Outbound porque al final claro. eh, estás trabajando con clientes similares, ¿no? Claro. Entonces, al final van a tener los mismos dolores y yo se les puedo hacer reflejar y haber dado claro. solución previamente al inbound y luego ya trasladárselo a Outbound para que él, digamos, empatice o empaticemos nosotros con él. Claro. Se sienta, sobre todo en ese primer momento, en esa primera llamada, se sienta, eh, digamos, empatizado contigo y puedas continuar la conversación. Porque como tú sabrás, ya sabes que las primeras frases o, la, o los primeros segundos de ese llamado en frío es, digamos, el, el 100% de la continuidad de la llamada o no. Claro. Pues si ya claro. conectas con él desde el principio te va a dar bola y vas a poder seguir hablando con él para ver si le puede realmente, como te comentaba, ayudar eh, en su centro deportivo, en su centro de fitness. ¿Podemos, podemos decir que una compra B2B para un comprador es una película y, y los que vienen de Inbound ya vienen por la mitad, ya vieron la mitad de la película. Claro, sí, puede ser. Además, nosotros en este Inbound... Eh, solemos ya, como te he comentado trabajar ya un en, si miramos el embudo típico no el de Tofu, eh, Mofu y Bofu eh, sí. digamos que ya vamos al Bofu, es decir, al que ya tiene un problema y Totalmente. que nosotros se lo resolvemos eh, sí. es decir, nos saltamos parte del embudo aunque todavía no sepa que tiene el sí, tiene un problema porque él lo sabe y nosotros sabemos qué problemas tienen este tipo de centros, entonces directamente siempre la sobre todo el tema de publicidad de ads, ¿eh? es, atacamos siempre a intentar meterle ya en BOFU directamente para que esté en periodo de compra, es decir, claro. eh, es lo que intentamos. Luego ya el resto, pues el, lo que te comentaba, el blog, los ebooks, etcétera, es para trabajar el resto del embudo y, y poder ir cultivando estos leads para que cuando realmente tengan en esa necesidad, pues estemos nosotros para poderles ayudar. Me, me encanta y, y justo te, te quiero preguntar, te voy a preguntar mucho más de iman porque realmente viste se habla mucho de outbound, pero... Eh, hay mucho para, para aprender de Iman porque digo, muchas veces por a veces hemos probado y no funcionó, y uh -huh. por ahí tiene que ver con, con, con alguna idea o algo de, de entender a, a, al consumidor. Eh, primero me dijiste, ¿tienen eh, estas cuatro personas que más aproximadamente tienen en marketing? Sí. ¿Cómo es que trabajan? O sea, ¿quién optimiza la pauta? O sea, ¿Es diferente a la persona que crea la pauta que es la que hace las creatividades? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo funciona ese proceso? Bueno, es, es algo complicado, te cuento complicado en, en nuestro caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque okay. hemos ido cambiando de diferentes eh, formas, ¿no? Normalmente eh, mi compañera Laura, que es la que, que, que me ayuda en este sentido, en el tema de Ads, ¿por qué? Porque de momento estoy yo también trabajando en los Ads. Es decir, lo llevamos ah, okay. completamente y, y creamos todo. Es decir, creamos el copy eh, entre las dos personas, creamos el copy, creamos las creatividades y, y, y es como gestionamos estos, estos, estos anuncios. Hemos probado con agencias externas, con freelance y al final no, no nos ha llegado a funcionar. Nos funciona más sí. estando dentro de nosotros porque al final conocemos mejor el sistema, conocemos los dolores que te comentaba y sabemos cómo llegar mejor. Hemos probado muchas maneras también, de muchas formas, dentro del, de los ads de Facebook Instagram, ya sabes que existen muchas maneras de eh, con captación de, de clientes potenciales, que, que es lo que nos está funcionando, eh, por tráfico a una landing, por tráfico a un formulario de Timeform, eh, por eh, que conversiones, por un montón de por alcance, un montón de fórmulas que hemos ido probando en estos años que llevamos trabajando, y lo que mejor a día de hoy nos convierte y nos ha funcionado es los clientes potenciales dentro de eh, Facebook e Instagram es decir que no salgan de la uh -huh. plataforma que puedan rellenar ese formulario de, de Facebook e Instagram y a partir de ahí ya entran en nuestro CRM además comentarte que en este pequeño formulario que hacemos precualificamos ya es decir claro. te permite crear una serie de preguntas en nuestro claro. caso muy claras es decir si eres dueño o no de un centro deportivo porque normalmente eh, Enfocamos a este Bayer Persona, que es el dueño, ¿vale? El dueño del centro. Uh -huh. ¿Cuántos clientes tiene su centro, ¿vale? Uh -huh. Y qué tipo de actividades imparte. Entonces ya con esas tres preguntas podemos precualificar el lead y saber en qué parte nos vamos a poder mover. Y como te comentaba antes, los anuncios siempre enfocados en dolores de los de los centros. Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad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 Exactamente, ya un MQL, porque ya lo que vamos es al, al, al MQL, como te comentaba. Incluso, claro. ya a base de la experiencia, eh, dependiendo de esa cualificación, si no está dentro de nuestro MQL o de nuestro Bayer persona ideal, eh, el, ni siquiera el SDR le va a contactar, sino que entra dentro de una automatización. ¿Por qué? Porque tenemos te digo, por la experiencia sí. hemos comprobado que en ciertos nichos, por ejemplo, entre cero, si el, si el centro te dice es que estoy empezando y tengo entre cero y 20 clientes, pues teníamos claro. una conversión de menos de un 2%. Y entonces el, el estar gastando, digamos, recursos de SDR intentando llamar a este tipo de, de, de, de centros, no, no nos, digamos, no nos rentaba. Entonces hemos creado un embudo automático de serie de emails, con un evergreen, con un webinar automático, etcétera, para que evidentemente no les abandonamos todos son buenos leads pero claro. para que si realmente está interesado después de haber sabido todo lo que le ofrecemos que vuelva de nuevo a contactar ya con nosotros para ya en ese caso sí que le, le, le creamos una cuenta y, y le hacemos un seguimiento está buenísimo y vos tenés el ratio de, de esos mql con, con ese, ese primer contacto lo hace el sdr inbound ¿no? sí. uh -huh. Y ese primer contacto del SDR Inbound, eh, que es por teléfono, por mail, ¿cómo, ¿cómo suele ser? Tenemos tres canales. Digamos que okay. en el momento que entra el, el, el lead, eh, uh -huh. digamos que se abre como un embudo con tres líneas. Uh -huh. Un embudo uh -huh. de email, se le van a enviar uh -huh. una serie de emails automáticos, una serie de WhatsApps también que se uh -huh. le van a enviar, es decir, pues nada más que le enviamos el email, se le envía un WhatsApp pues presentándonos que somos tal y que estamos en contacto pues para lo que él necesite. y también el SDR, lo que pasa es que si a lo mejor es fuera de horario, porque ya sabes, como trabajamos en diferentes países de Latinoamérica, a lo mejor o incluso claro. en España no compartimos horarios, entonces el SDR a lo mejor no le llama en el mismo momento, que sería lo ideal, justo cuando entra al claro. link poder consultarle, pero a lo mejor pasan unas horas o incluso pueden llegar a pasar al, al día siguiente, ¿no? Uh -huh. eh, entonces el SDR le va a contactar en el momento que le haya entrado o, o ya esté en su claro. jornada laboral, pero previamente ya nada más entra el link le han llegado un email y un WhatsApp a este cliente para poder hacer sí. un seguimiento de él. Y, y llamamos a, todos menos a los de menos de 20. Claro, sí, o sea, los que son más de 20, pasa al flow del, del SDR y al secuencia sí. del SDR. Eso es. ¿Tienen medido de esos MQLs que, que o sea, los, los que son cálidos, sí. o sea, justamente los, los que tienen arriba de 20, los ¿Sí? esos MQLs, cuál es la tasa de respuesta, no sé, en las primeras 24 horas, ¿lo llegaron a medir eso? Eh, tenemos problemas de, eh, sobre todo, de, de contactabilidad en muchos casos, ah, ok. eh, vale, sí que es cierto que lo tenemos medido eh, y creo uh -huh. recordar que había una contactabilidad en, los, en, el, en las primeras 24 horas de aproximadamente un 45% uh -huh. de contactabilidad en estas uh -huh. primeras 24 horas, Pro probablemente si fuera mucho más rápido, como te he comentado, es decir, que intentamos contactar uh -huh. nada más entrar el lead, eh, supongo sí. que la contactabilidad aumentaría hasta un 80 un 90% pero como no compartimos en muchos casos horarios y pasan claro. horas desde que ha entrado el lead, eh, luego la contactabilidad telefónica del SDR es un poquito uh -huh. más alta y te estoy comentando eso, un 45% aproximadamente eh, y luego ya sí. el, nuestro, digamos, la rutina que hace el SDR es intentar contactar durante los siete días seguidos con ese mismo lead, aparte de que se le van enviando la secuencia de mensajes claro. de de email y de whatsapp también el propio sdr está con el teléfono todos los días intentando contactar con él hasta que contacta si pasan estos siete días y no hemos conseguido que el lead haya respondido ni a un email ni a un whatsapp ni a la llamada de teléfono directamente ya le ponemos como no responde pasamos a un, a un canal automático de lead nurturing para que le vayan entrando emails eh, automáticamente y, y ya está y si vuelve a estar interesado se volverá a poner en contacto con nosotros el de nuevo porque le seguimos enviando una serie de emails Bien. Y ahí el proceso del SDR es definir si es un Sales Qualified Lead. ¿Mm? Este, te, ¿Sabes sí. de, ese, de ese 45% que puedes contactar ¿Sí? en los 7 días? ¿Cuántos pasan a.? O sea, si, si de esos 45. Si tuvimos 100 MQL, 45 los sí. pudimos contactar. ¿De esos 45, cuántos pasan a hacer SQL? Pues de ese 45% que hemos contactado aproximadamente estaríamos en otro 40% aproximadamente que pasan ya a, a SQL sí, sí. y que pasan ya directamente a oportunidad eh, con los con los vendedores. Es decir, el ratio es alto. Incluso ya si desde la oportunidad hasta cliente final, es decir, creamos la oportunidad que son SQL y les hacemos la demo, a, es decir, desde cuando hemos creado esa oportunidad porque es SQL a cliente final tenemos unos ratios bastante más altos de entre 60-70% a 70 aproximadamente ah. de conversión. Porque ya realmente son cualificados y saben de lo que le estamos hablando. Luego, ya a lo mejor no le interesa la herramienta por claro. alguna razón o por lo que sea, ¿no? Porque hay por, por contra de otra o cualquier tema que, que, que, que, que siempre también analizamos, pero ya las conversiones estamos hablando de casi un 70% en este caso. Y te hago una última pregunta, perdón. Me encanta porque estoy aprendiendo un montón acá y tengo preguntas. De esos, o sea, vos me dijiste, tres 100. MQL es 45, los puedes contactar, y esos 45, sí. digamos que 20... O sea, 45 los contactamos 20. en esos primeros momentos. Luego claro, no, en los primeros 15, 7 días. Eso es, luego le, a lo mejor claro. volvemos a contactar con, con el, en claro. algún otro momento, ¿no? Pero sí, en, en esos primeros 7 sí, días, pues días. Y, o sea, ese es 45, vos con el 40 eh, lo pasás como SQL y agendas la reunión, o sea, que son 20 más o menos. Que, sí. ¿Qué, qué, qué es el, ¿Cómo es el proceso de calificación del de, de SDR? ¿Qué es lo que se tiene que llevar de ahí? Vale, en nuestro proceso de calificación tenemos un script. Ya, como tú ya sabes, claro. siempre lo que esté enlatado y puesto con un script sí. es mucho más, mucho más fácil de gestionar. Entonces tenemos okay. un script en el cual, muy bien estructurado, en el cual le vamos a ir sacando esos dolores. Ajá. Lo primero que tiene que hacer el SDR es intentar... Primero, ver si es cualificado, es decir, ya le, aunque venía ya precualificado, como hemos comentado, con ese MQL, ¿no? Ya venía precualificado, pero bueno, uh -huh. siempre le vuelves a preguntar si es el dueño, cuántos alumnos tiene, y ya le empiezas a, a, a, a intentando tener una conversación, y eso siempre se lo traslado a los SDRs, que tiene que ser una conversación como que hablas con un amigo. Y tú estás hablando con alguien que le estás intentando ayudar, imagínate que estás ayudando a tu amigo, ¿no? Y le estás preguntando pues, qué es lo que le pasa, cómo le está funcionando su negocio. Como tú ya tienes una tenemos ese script en el cual tenemos, digamos, los dolores más típicos, pues si no te ha salido un dolor en concreto le puedes preguntar. Y no te pasa que a lo mejor tus clientes eh, no llegan o se les pasa el pago y siguen yendo, entonces pierdes días. Ah, pues sí, sí que me pasa con algunos clientes. Pues mira, con nosotros también lo vas a poder solucionar porque vas a poder tener los pagos uh -huh. online, van a poder vas a poder cobrar el día. Digamos que está estructurado en buscar los dolores, enfatizar uh -huh. sobre los dolores que, que resolvemos y ya en ese momento si el cliente le vemos ya predispuesto y además será cualificado es cuando ya le damos el paso adelante y entonces te gustaría ver la herramienta y poder solucionar estos estos eh, nombramos los problemas que tenga pues esta gestión de clientes o está el tema de la facturación y quieres ver cómo lo hace realmente el sistema y a partir de ese momento ya Pasamos y agendamos una demostración en el calendario conjunto de los eh, vendedores, que hay un calendario conjunto, revisan el horario, agendan cuando él puedes, siempre pueden ofrecer un día, que ya lo sabes tú que también es importante no dejarlo abierto, sino pues qué tal te parece esta tarde a las 6 de la tarde, ¿tienes tiempo? No, mira, pues mañana, pues venga, pues mañana qué hora te viene bien por la mañana, sí. al intentar tener tú el control de la conversación y, eh, y es cuando le llevamos a ese, a ese punto, es como lo hacemos. Con ese pequeño script que tenemos y le tenemos estructurado. Bien. Bueno, y, y te hago una pregunta más, perdón. Quizás, por, no sé si querías hablar de Outbound, pero ya me, me acaparó todo con Inbound, me encantó todo. Claro, ah, ah, lo que necesites. Eh, me contaste también que dentro de estas estrategias de vinculación está el tema de influencers, eh, por ahí, sobre todo en marketing, ¿no? O sea, más allá distribuidores... ¿Cómo son los acuerdos? Eso está bueno de entender cómo medís que funcione eso, si es que lo medís vale, por ahí, sí, es branding sí. y bueno. Te, sí. te cuento, ya te he comentado antes, les llamamos embajadores, ¿vale? Y estamos empezando okay, bueno, llevamos a una serie de embajadores. Entonces, digamos que tenemos las dos líneas. Los influencers es más complicado de medir, pero lo que les, los, lo que les creamos es un cronograma de publicaciones. Okay. Van a hacer más branding, van a hacer más marca, se van a mostrar más porque tienen muchos seguidores. Pero, a, aparte de estas publicaciones, que nosotros ya les, les mandamos un cronograma de publicaciones, eh, intentamos que consigan al menos eh, una serie de leads mensuales mínimos. Es decir, okay. que vengan referidos desde unos enlaces que les creamos, que son como unos enlaces de afiliación. Cada, cada embajador okay. tiene su propio enlace. Y en todo momento vamos a saber de quién viene ese, mm. ese lead. ¿no? Entonces, intentamos que haya un mínimo de leads conseguidos por estos embajadores. Okay. ¿Vale? Claro. Si es la parte de distribución, los otros tipos de embajadores que te comentaba que no son influencers, que no tienen redes sociales, sino que trabajan de tú a tú con los centros deportivos y, y físicamente, ahí lo trabajamos de otra manera. No hay ningún calendario de publicaciones, pero ahí les exigimos un mínimo de, eh, de leads o, o de clientes potenciales que nos traigan, que estén interesados para conseguir al menos 10 clientes al final del mes con cada uno de los embajadores. Normalmente por, por conversiones, como te comentaba antes les pedimos que nos traigan 20, 20 clientes potenciales. El claro. embajador me tiene que traer 20 referidos, que también Total. les llamamos referidos, 20 referidos al mes para que nuestro equipo intente conseguir al menos 10 clientes, es decir, un 50% de los referidos que ellos nos traen. Bien. Me encanta, Rubén. Che, eh, me encanta mucho esta charla. Eh, voy a pasar ya a la parte de métricas, para entender qué es lo que estás mirando en tu día a día, que te preocupa más, que te quita el sueño claro. o no. Sí, bueno, hay cosas que, que nos quitan el sueño y que hay veces es más complicado eh, medir, ¿no? Eh, ¿Qué cosas medimos y creo que lo hacemos bien? Esos porcentajes de conversión, o ¿no? De lead a cliente, de demo a cliente o de oportunidad a cliente. Eso lo tenemos bastante bien y, y lo intentamos llevar siempre. Tenemos ya marcados, digamos, unos mínimos que siempre todos los meses intentamos llegar. Hay meses que, que a veces no, pero lo, lo normal es llegar a los mínimos que tenemos marcados. Y luego hay otros... KPIs que son importantes y que nos cuesta más calcular como son el, el coste de adquisición. ¿no? Eh, en algunos casos nos es complicado llegar a un coste de adquisición real o saber, eh, porque hay muchos, muchas cosas que influyen. ¿no? Eh, ¿Cómo calculas tú el coste de adquisición de alguien que viene inbound desde el blog? Pues bueno, ¿ahí que tenemos que meter? Pues tienes que meter los sueldos de los copies, tienes que meter la parte si se ha hecho algo de un porcentaje de los sueldos de los de marketing... Tienes que meter la parte de los luego de los SDRs y de los ventas para sacar ese, ese CAC, ¿no? Entonces, eh, es algo que cuesta un poco, ¿no? El, el, el definirlo eh, realmente, el coste de adquisición de cliente. Es mucho más fácil el coste de cliente que nos da directamente, por ejemplo, Facebook. Es decir, yo a mí sí. si me he gastado 100 y he conseguido eh, 10 clientes, pues cada cliente me ha costado 10 de lo que es la parte que pago de Facebook Ad Luego, aparte, ya sabes que hay muchas otras cosas, como te comentaba, bueno. ¿no? Eh, pues parte de marketing, parte de ventas, que todo lo metemos en ese CAC. Entonces, es donde estamos ahí luchando un poquitín. Luego también eh, tenemos otros KPIs interesantes que a nosotros nos interesan mucho, como son el, el Lifetime Value, que no es directamente en ventas, pero sí que es muy importante mm -hmm. el cliente que entre, entre sabiendo lo que está comprando. Entonces, esa es una labor muy importante del vendedor que desde el principio sepa que es un cliente que le vamos a ayudar y va a, a estar mucho tiempo con nosotros. Eh, nuestro precio, digamos, nuestro software es un software, digamos, eh, asequible o, o barato, ¿no? Entonces, necesitamos lifetime uh -huh. values muy altos para poder conseguirlo. Eh, con el COVID, etcétera, pues, estos lifetime values han ido bajando porque muchos centros deportivos han cerrado, tal, pero aún así estamos manteniendo 18 meses de lifetime value a pasar del COVID. Antes era mucho uh -huh. más alto. Pero, de, de, pero estamos teniendo ese 18, 18 meses de lifetime value que es muy importante. Y también buscamos el MMR individual de cada cliente, ¿no? Es decir, eh, lo que cobramos de cada cliente cada mes. ¿Por qué? Porque cada país es, es diferente. Cobramos precio por país, ajustado a la moneda de cada país. Y como tú sabes, en Argentina, por ejemplo, es, es muy complicado. En su momento empezamos a cobrar, te lo digo, además así, al cambio... En su día eran, creo recordar, 1.100 pesos argentinos, que al cambio eran unos 40 euros, hace cuando empezamos, hace dos, tres años, en Argentina. Y a día de hoy, aún habiéndolo casi duplicado a 2.000 pesos el, el, el precio, estamos hablando de 12 euros. Es decir, sí. o sea, o sea, entonces el coste en este caso sí. es, es muy alto el conseguir un cliente y muchas veces no hacemos publicidad directamente en Argentina eh, de pago, lo que viene claro. De embajadores, porque nos costaría casi más la publicidad que lo que vamos a sacar de rendimiento del cliente. ¿no? Total. Tengo una última pregunta en cuanto a métricas. Eh, os hablábamos del costo de decisión. ¿Vos sí. la atribución la tomás por primer contacto, digamos, por, por, por, origen de, por primer origen del contacto? Para sí. El CAC. Sí. La tenemos, sí, la tenemos por el primer contacto del origen. O sea, lo, lo que tomamos claro. es el primer contacto. Es decir, si el primer contacto sí. ha sido por ads. El coste de adquisición irá por el, el, el, el coste de dentro de los ads. Si, es de, claro. si el, el primer contacto que ha sido, ha sido porque en el blog ha, ha cogido un lead magnet y ha descargado un ebook, le consideraremos ese CAC dentro del blog. Si viene claro. por el embajador, evidentemente el coste del embajador, más ventas, tal, viene por ese otro lado. Entonces, es claro. donde vamos a, a, ya te digo que es, es lo que estamos ahora peleándonos un poquitín con ello y es como lo estamos haciendo, ¿no? Para, para, okay. para entenderlo de esa manera y saber desde el origen. Luego puede haber hecho muchos movimientos, como tú sabes, pero el origen es, digamos, el, el que me va a calcular ese cac. Me encanta. Che, y bueno, para, para ir ya cerrando, eh, me encantaría saber qué libros eh, más te marcaron o podcasts que escuches, además, del de primera reunión, ¿no? Sí, eh, además del de primera reunión, que también ya sabes que pertenezco también al... A, al grupo en Slack etcétera y la verdad que es muy interesante y te he seguido también desde hace tiempo ya porque siempre estabas bastante activo en este sentido luego hay por ejemplo libros eh, como el de el de Aaron eh, no, el de Aaron Ross ¿no? de, de los ingresos sí. predecibles o como ¿no? en español es eh, sí ingresos prede predecibles sí, sí. Sí, ingresos predecibles creo que es que yo además eh, le, le, le tengo de Amazon en, en la versión en español. Eh, luego también tengo uno que es, eh, a ver, porque además creo que lo había abierto antes por aquí. Sí, el, el de los últimos que he leído, que es el plan de marketing de una página, ¿vale? Que está también muy interesante. Y el último, por ejemplo, el último libro que me he leído es, eh, que es de, de mi compañera Daniela, que, que es la manager de, de marketing, que es. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? La guía de los millennials, el secreto uh -huh. de los millennials, en el cual realmente habla un poquitín de, de economía y de, y, de, y de cómo gestionar, ¿no? eh, digamos, la economía personal y cómo invertir y cómo ahorrar, etcétera. Entonces es, es muy interesante en ese sentido. Y luego eh, también de seguir a nivel de podcast, etcétera, eh, pues me gusta seguir sobre todo por, por los mails que envían, ya lo hemos comentado fuera antes de, de cámara, eh, a Luis Monge a nivel de ventas, que trabaja muy bien y, y la verdad que es que es disruptivo, rompe, rompe con lo, con lo tradicional y muchas veces eh, si haces lo mismo que hace la competencia, eh, vas a obtener, o si haces lo mismo que siempre, vas a obtener los mismos resultados, pero si haces algo diferente, conseguirás resultados diferentes. Entonces, pues un poquitín en con esa idea, eh, él es diferente en este sentido a nivel de ventas y es muy, muy disruptivo en este sentido. Luego también eh, copies que también desde de, de aquí de Isra Bravo, que también es muy disruptivo, o incluso nuestro propio eh, mentor de ventas, que es eh, Antonio Sánchez Martí, que, que también hemos hecho mentorías con él, cursos, etc. Eh, entonces, digamos que, que nos vamos retroalimentando, haciendo cursos, etcétera con diferentes, eh, y podcast, etcétera con material que, que encontramos, tanto sea de pago como gratuito en, en las redes, en internet buenísimo Bueno, y para última pregunta que te hago, eh, si hay algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando, cuando arrancaste. Mm, sí. Eh, creo que es muy importante y esto es algo que se lo tenemos que trasladar. Yo diría varios, varios tips. no Alguien que va a empezar es eh, actúa o ejecuta. No esperes. Eh, puedes tener una idea, pero las ideas en eh, ideas se quedan y no van a, no van a ningún sitio, si no realmente se llevan a cabo. Entonces, a estos emprendedores les diría que cuanto antes actúen mejor. ¿vale? Y uno de los que tengo más grabados es vende. Es decir, no, no te centres en el producto, en tener el mejor producto, no te pierdas mucho tiempo en tener ese producto perfecto, ¿no? No vale para nada eso. Estás perdiendo tiempo de mercado que puede venir otro, con un producto a lo mejor menos elaborado, pero que te va a comer el mercado. Te lo digo porque eso nos, nos, nos ha llegado incluso a pasar en el mercado español, ¿no? Eh, que, es, que fuimos pioneros en el sentido de de un software como el que teníamos y luego salieron copias o salieron y pues, al final es lo normal pues haces algo y la gente pues intenta imitarlo ¿no? y, y a partir de ahí pues ellos se dedicaron más a ventas nosotros más a producto y fue un error que cometimos es decir vende desde el primer, desde el minuto uno vende aprende a vender y es lo que te va a salvar es decir ten el producto mínimo viable y véndelo además cuando tú vendas vas a ir mejorando el producto porque con esas ventas vas a ir localizando los dolores que, o lo que realmente necesita el cliente. Escucha al cliente. Vende, escucha y a partir de ahí mejora. No lo hagas al revés. No intentes tener un producto terminado y 100% porque al final te van a comer el mercado. Entonces es algo que yo recomendaría que la gente venda y tú lo sabes muy bien que es lo más importante, eh, vender. Vende cuanto antes el producto. no Sí, me llevo dos cosas para complementar que es me acuerdo, del fundador de LinkedIn creo que fue que dijo que nunca va, es, está bien que no estés orgulloso de tu primer producto, o sea, tí, tiene que pasar eso. Y, y lo otro que, que tenía, ay, se, se, lo estoy tratando de recuperar porque lo tenía en la cabeza, este, no, que esto, que, que vos podés ir a vender y vos mm. ya generás, sobre todo en software, generás lo que se llama el lock-in, la, la gente... Para cambiar realmente, tiene que haber una propuesta que le valga la pena o que tu producto se esté cayendo todo el tiempo. Pero digamos, como que tiene que haber un diferencial muy grande para decir, voy a cortar con esto que ya empecé. Entonces, sí, es, sí, por mí eso, está eh. bueno para eso. Claro. claro, una vez que ya le tienes captado, es más difícil que mm. luego se te escape, porque además vas a ir mejorando ese software que has claro. empezado desde, desde el inicio. ¿no? Entonces, claro. es, es importante el vender. Es, es algo que, que recalcaría mucho, sobre todo los que están empezando, que desde el principio vendan. Y si no saben vender, que contraten a alguien que les ayude en estas ventas o se apunten a primera reunión ¿no? y, que, y que aprendan ¿no? de, de todos los que hay en, en la comunidad. Hay mucho para aprender. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por, por eh, esta charla. Este, me llevé muchísimo. Así que, bueno, ya lo conocieron. Rubén Benito, cofounder, founder eh, aunque no le gusta mucho los títulos, eh, pero vamos a decir que trabaja en Cron Hero, que es una empresa que les da software eh, un software de gestión a, a los gimnasios y que está creciendo mucho con Inbound. Y agárrense porque están afinando la máquina de Outbound y ahí sí. vamos a ver a Cross Hero cada vez que vayamos a levantar una pesa. Muchas gracias por esta primera reunión, Rubén. Gracias a ti. Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión. Espero que la hayas disfrutado. Yo disfruto todas estas entrevistas, así que...